En el vídeo de hoy os traigo mis resultados con mis cuentas reales en el mes de septiembre. El objetivo no es que veáis eh, el resultado que he obtenido durante este mes, sino más bien para que veáis cómo estudio y trabajo todas estas estadísticas a final de mes. Eh, hoy os traigo un fragmento de la Trading Team donde estuvimos viendo eh, en qué cosas hay que poner el foco y cómo hay que trabajar estos números pues con el fin de maximizar nuestros resultados en el futuro. Para los que no sabéis, la Trading Team es un grupo de acompañamiento que llevo con exalumnos, es por así decirlo una mentoría grupal, eh, que está compuesta por traders que tienen muy claro lo que quieren, tienen muy claro sus objetivos y se toman el trading de forma muy, muy, muy profesional y muy en serio. Así que me pareció un contenido súper interesante para traeroslo a vosotros, y que podáis eh, ver cómo trabajamos de forma interna todo esto. Antes de seguir, te voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que puedas visualizar el último vídeo de YouTube en el que estuve hablando sobre las estadísticas de mi prueba de evaluación con YouProfit, donde obtuve una cuenta de 25K para que puedas ponerte en contexto sobre los términos y conceptos que vamos a hablar en este vídeo. Así que sería importante, si no te lo has visto, que te lo hagas para que puedas eh, situarte en contexto sin más eh, recordaros que eh, podéis dejarme abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis o cualquier aportación que queráis incluir y eh, vamos con el contenido eh, vamos a trabajar en, en el registro de, de operaciones ...de todo lo que hemos hecho durante el mes de septiembre y el objetivo de esta sesión es que veáis cómo trabajo yo mis, mis cuentas reales, por un lado veremos eh, mi, mi, el resultado de mis cuentas reales y por otro trabajaremos independientemente la cuenta de fondeo, porque eh, no aplico las mismas gestiones con mi cuenta real que con mi cuenta de fondeo. Ya sabéis que con mi cuenta real eh, siempre eh, voy a ser un poquito más flexible y voy a tener unos eh, parámetros y baremos eh, pues más, más aceptables. Y sin embargo, pues con la cuenta de fondeo, ya sabéis las exigencias que, que, que conlleva eh, operar eh, para un capitalizador y más con you Profit que exige un, un trailing drawdown pues muy complicado, más en 25k, que son 1.250 dólares con lo cual eh, pues aplico pues, otras condiciones un poquito más extremas. Eh, igualmente, veremos las dos cosas por separado y veréis eh, qué decisiones tomo eh, eh, para el próximo mes y lo más importante, las decisiones que tomé eh, a primeros de septiembre, eh, si he llegado a los objetivos que me marqué y si se han eh, cumplido las hipótesis y los cambios en mi trading plan que, que adopté eh, a finales de agosto pues, para llevar a cabo durante, durante septiembre. Así que, eh, sin más rodeos, voy eh, compartiendo pantalla. Vale, eh, nos vamos a la parte de estadísticas. En la parte de estadísticas eh, tenéis que darle activate windows. Si no le dais activate windows, me parece que nos sale directamente las pestañas con, con el historial y demás. Así que, eh, estadísticas, activar eh, la pestaña y una vez que entráis en, en esta parte, yo sé que muchos de vosotros pues sabéis de memoria cómo sacarlo, pero por si, por si acaso vamos a explicar eh, cómo, cómo se hace desde cero, vale, porque hay gente que no eh, utiliza ATAS o que ha empezado a utilizar ATAS eh, ahora y pues todavía no conoce bien la plataforma. Así que, directos, estadísticas, activar eh, eh, ventana, nos vamos a historial. Y en History eh, seleccionamos lo primero, el, el, la fecha de la primera operación, ¿vale? que fue en mi caso el 28 de agosto, lo tengo ya, lo tengo ya marcado. Eh, pues bueno, si pincháis en la pestaña os salta el desplegable, marcáis 28 de agosto y el último día del mes de septiembre, que eso fue eh, miércoles 30. Miércoles 30 y luego eh, tenéis que seleccionar la pestaña Accounts, eh, si se, seleccionáis la pestaña de acá os van a salir todas las cuentas que lleváis operando desde el primer día que descargasteis la primera versión de Atas, ¿vale? Aquí os muestra todo. Así que lo que hacemos es coger y cargar las dos, ¿vale? Seleccionamos las dos y le damos a Load. Cargamos y directamente tenemos los resultados, ¿vale? Eh, lo primero que nos tenemos que fijar, eh, bueno directamente, o sea, todos los traders vamos al total PNL, porque, porque somos así, o sea, lo que queremos saber es lo que hemos ganado, lo que hemos perdido y, y cómo tenemos la cuenta, ¿vale? Así que directamente los ojos se nos van al, al total PNL, ¿vale? El total PNL es eh, lo que me ha quedado de las, de las, de las dos cuentas eh, en el mes de septiembre, ¿vale? Eh, lo segundo... Que vamos a mirar, sobre todo en mi caso, porque eh, lo, lo primero que tenía que trabajar eh, o el primer objetivo que tenía que trabajar para este mes era el drawdown eh, y me voy a ir a, a la pestaña del máximo drawdown que han sido 700 eh, dólares. Luego entraremos aquí y veremos si esto es una cantidad aceptable, si no es aceptable, en qué parámetros estamos moviéndonos. ¿vale? Básicamente, os adelanto que para tener un drawdown correcto, debemos de eh, no debe de superar más del 10% de nuestra cuenta. ¿vale? Como yo estoy trabajando con una cuenta particular y con, y con una cuenta fondeada, eh, pues eh, este número se me queda lejos de este 10%, no llega ni al 5%, básicamente, con lo cual, de entrada, yo sé que este es un parámetro eh, positivo, es un parámetro positivo para mi, para mi cuenta. Eh, lo segundo, vamos a trabajar el porcentaje de aciertos, y esto lo vamos a ver eh, con el total trades, que vamos, eh, podemos observar que los trades han sido 29 en todo, en todo el mes, y eh, lo vamos a comparar con el... Eh, con el los in trade o me gusta ir directamente al profitable trade como es en estos casos porque como hemos acertado muchas las veces que, que he perdido pues eh, lo que vamos a hacer es la cuenta de total de, de trades hechos durante el mes eh, comparándolo con los eh, trades que han sido ganadores en este Oye, caso han sido Miguel sí. eh, los los trades totales son esos 29, son en cada cuenta o se divide a la mitad por ser dos cuentas Claro, son dos cuentas, así que serían eh, pues 15, eh, vale. eh, 15 operaciones con una cuenta y 14 con otra. Ok, vale. ¿Vale? Gracias. Entonces, eh, para hacer la cuenta y sacar la cuenta de forma más rápida, a mí me gusta ir, como, eh, como el caso es que hemos acertado más veces que, que perdido, voy directamente a hacer la cuenta con, con los tres eh, positivos, que en este caso han sido 21, lo que nos, nos quiere decir que hemos perdido eh, 8 operaciones eh, y hemos acertado 21 operaciones. ¿Vale? Y luego, en último, en último lugar, lo que miro, eh, y no por ello menos importante, es el ratio, eh, ratio de beneficio -pérdida. el ratio de beneficio-pérdida. El ratio de beneficio-pérdida lo vamos a sacar con los parámetros de Average Profit y average loss. Eh, sin hacer cuenta, sin sacar calculadora, de eh, buenas a primeras puedo observar y podemos observar que la media de, de las ganancias está en unos 147 dólares cada operación y la media de, de la pérdida igual está en 147 eh, dólares por operación, lo que nos está dando un ratio de 1 a 1. Eh, este no es un dato positivo, ¿vale? Eh, yo tengo en mi trading plan, y todos lo sabéis, llegar a un objetivo de un ratio por lo menos de 2 a 1. ¿vale? Luego veremos en el registro de operaciones qué es lo que ha ocurrido, porque de todo lo que acabamos de analizar, llama la atención el ratio beneficio-pérdida por ser el dato que, con el que yo no he eh, conseguido llegar al objetivo. El resto de, de datos, eh, todos están dentro de, de, lo, de mis objetivos, dentro de, de la operativa para este mes, eh, igualmente, eh, lo veremos y lo compararemos con, con los objetivos que yo me había planteado eh, en agosto. ¿vale? Así que han quedado eh, 1.921,25 dólares, de los cuales tenemos que descontar las comisiones, que os adelanto que han sido unos 100 dólares, aproximadamente 140 dólares, me parece que han sido. Así que lo que vamos a hacer es ir directos al registro de operaciones. Eh, balance mensual. Aquí tenemos que trabajar de forma más profunda. Ya sabemos con las estadísticas de ATAS en qué parámetros estamos más o menos. Sabemos lo que, eh, pues la pasta que hemos hecho, el porcentaje aproximado de, de, lo, que, de lo que hemos hecho, el ratio riesgo-beneficio, que es un dato que no, no ha sido positivo durante el mes, no ha sido negativo, pero tampoco hemos llegado al objetivo. ¿vale? Negativo sería estar por que sea inferior uno a uno. Entonces, eh, ahí sería un dato negativo, pero no es un dato eh, que podamos dar como válido por, por, y en el que tendremos que trabajar en el futuro. ¿vale? Eh, vale, para que veáis un poco, el porcentaje de aciertos ha sido del 72,41. Eh, esto nos deja eh, pues 25% aproximadamente de, de operaciones perdedoras y, como decía en agosto, eh, era mi baza principal para eh, trabajar el, el drawdown. Eh, UProfit es, un, es una empresa, como comentaba al principio de la sesión, muy exigente con, con el drawdown, son 1.250 dólares, es una locura y más si operas con dos contratos. Entonces mi baza principal era eh, obtener a final de mes un porcentaje de aciertos elevado, vale por encima de 60%, porque... Eh, si estoy en ratios inferiores al 60%, va a suponer eh, rachas de stops en, en el tiempo más largo, eh, pues se van a producir stops juntos más, de forma más seguida y eso va a producir que mi drawdown sufra. ¿vale? Con lo cual, eh, para los que paséis pruebas de fondeo y para los que estéis con cuentas eh, reales con algún capitalizador, que sepáis que el primer foco... Eh, debe de ser el tener un porcentaje de aciertos alto para que el drawdown sufra lo menos posible para los que utilicéis directamente en, en las estadísticas de ATAS antes de llegar al, al registro de operaciones, se me ha olvidado comentar que podéis sacar los números de forma muy fácil, eh, básicamente el, es una regla de tres. lo que podéis hacer es eh, total 3 como comentaba antes son 29 y eh, vamos a ir a a los traders que han quedado positivos, que son 21. La regla de 3 sería, si 29 es el 100%, pues 21 será X. vale. Eh, si multiplicamos en cruz, 21 eh, por 100 será dividido entre 29. Esto será igual a, vamos a sacar las calculadoras, para que hagáis la cuenta antes de ir al Excel, que yo es algo que también suelo hacer directamente con eh, las estadísticas de datos. Vale, hemos dicho que 21%, que son, eh, bueno, entonces, entre 29, son 72,41, ¿vale? Si os venís ya al registro de operaciones, pues justo, 72,41. Así os estaríais también de que el de que la plantilla de Excel lo está calculando de forma correcta, ¿vale? Igualmente, eh, cuando ya me vengo a la parte de estadísticas, una cosa que me gusta hacer, y, y, y quiero que también cojáis esa costumbre vosotros, es la de iros al, al journal, ¿vale? Aquí os aparece el log, aquí os va a aparecer el log de, de todas las eh, operaciones del mes, ¿vale? Como, como podéis observar, eh, cuenta capitalizada, cuenta real, cuenta capitalizada, cuenta real, cuenta capitalizada, cuenta real. Y lo que vais a hacer es, una vez que estéis eh, dentro del registro, observar que eh, todas las operaciones corresponden con las del log. Porque a, a veces a veces os puede bailar algún número debido a que a lo mejor eh, habéis apuntado en, en el Excel que el profit ha sido 160 dólares, por ejemplo, y en realidad han sido de, 100, de 170. Y ese tick, ese tick que os habéis fumado cuando habéis rellenado el Excel, os va a bailar final de mes. Entonces, una cosa que me gusta hacer es eso, venir aquí, comparar en el log todos los profits. Aquí, de hecho, si os vais a la última casilla, en PNL, vais a tener los profits realizados durante todo el mes y va a ser muy fácil eh, que os baila un número... Una semana en concreto, os venís a la fecha, por ejemplo, esta fecha de aquí, pues en la cuenta real, el día 4 de septiembre, además es que te, tenéis dónde habéis entrado, dónde habéis salido, eh, los contratos y, y lo que os ha quedado de PNL, ¿vale? Han sido 170 dólares, entonces ya vais a ir directamente al registro de operaciones, os vais, por ejemplo, a la segunda semana, al día 4 que habíamos comentado, por ejemplo, y vais a ver qué corresponde. 170 dólares con, con lo del registro de operaciones. ¿vale? Si veis aquí, que me ha pasado un montón de veces, que habéis puesto por error eh, 16 tics, porque a lo mejor habéis contado mal y, y habéis rellenado mal el Excel, pues nada, lo corregís y automáticamente en la última pestaña, la de balance mensual, se corrige. ¿vale? Esto me pasa casi todos los meses, porque rellenas el Excel... Y a lo mejor eh, dices, bueno, eh, yo salgo con 17 ticks y, muy, y, y voy muchas veces a tiro hecho, pero hay veces que, que la plataforma me saca pues un deslizamiento un tic por encima. Entonces tengo que ir revisando a ver dónde me baila ese tic. ¿vale? Pero con el log, pues lo tenéis, lo tenéis hecho con el log. Luego, la parte, de, la parte del ratio beneficio o pérdida, que es la que acabamos de comentar, la primera es 147. 68, esta es la media de ganancia de, de todas las operaciones realizadas durante el mes entre 147,50, que es la media de todas eh, las operaciones negativas del mes. Y esto nos da pues 1 a 1, ¿vale? Vamos. Es. Es un ratio, pues bueno, inferior. Estos datos los calculo con la. los saco con la calculadora con las estadísticas. Y ya luego es cuando yo me voy al Excel y compruebo que es todo correcto y que me cuadra. ¿Vale? Y ya de forma visual sabéis que se trabajan mejor los números de, del Excel, ¿vale? Así que venga, continuamos con el Excel. Vale, ya una vez que hemos visto que, que los, los datos son correctos que estamos dentro del objetivo que nos hemos puesto de más de 70% de aciertos, pues esto lo vamos a dar como un dato ok, eh, vamos a irnos a los stops. Eh, vale, yo trabajo los stops y bueno, eh, la mayoría de vosotros seguro que lo hacéis de la misma forma, eh, o si no lo hacéis deberíais de hacerlo así, eh, porque es como, como lo enseñamos en la formación, pues es separar los stops sistemáticos con no sistemáticos. Y esto es un trabajo súper importante y parece una tontería, pero para mí fue la clave de ir eh, evolucionando en mi desarrollo como trader. Porque cuando tú te enfocas... A ver, la, la tarea principal es eh, poner foco en tus habilidades y potenciarlas. Está claro que una de mis habilidades es ser selectivo, ir a buscar eh, patrones o setups que me dan mayor porcentaje de aciertos, y encima apoyar estas entradas en niveles, por ejemplo, de H1, que son niveles potentes, o niveles de M5, que son iniciativas, han tenido muchísimo desarrollo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que esa es mi virtud y la, y la tengo que seguir potenciando el resto de meses, esto no termina aquí, ¿vale? Eh, pero hay una parte eh, que no es tan importante para mí, pero es fundamental, y es trabajar tus debilidades. Eh, los stops no tienen por qué ser debilidades, porque un porcentaje de los stops va a ser eh, provocado por eh, el sistema. ¿no? El sistema tiene un, un porcentaje de error y sabemos que, que, que tenemos que trabajar sobre, eh, sobre los errores que no han sido provocados por este sistema. En mi caso este es un dato eh, negativo, pero eh, es un dato negativo porque vamos a trabajar qué ha pasado este mes, porque stops no sistemáticos por encima de, de 30%, en mi caso, eh, bueno, 30%, eh, vamos a ser un poquito más exigentes. ¿vale? El 30% es un dato elevado ya para mí, eh, yo me debería de exigir eh, stops no sistemáticos por encima del 10%, pues es un error, eh, es un, es un eh, dato negativo. Pero es que eh, este mes nos vamos a dar cuenta que es que solamente he tenido dos stops, es que solo, solo han saltado dos stops de de cuatro contratos, cada uno, cada stop. Con lo cual, eh, cuando he ido directamente a trabajar sobre mis stops, me he dado cuenta que uno, eh, era un error sistemático, que formaba parte del sistema, el algoritmo de gestión era correcto, la señal de entrada era correcta y, y el contexto era favorable, con lo cual ahí no puedo hacer nada. Pero el, el otro stop, que de hecho eh, lo vimos juntos, porque me parece que eh, lo operamos a través de Discord juntos, que fue eh, el día 29... Lo primero que voy a hacer es marcarme esta casilla en amarillo eh, para eh, remarcarme que, ojo, que este, este stop en observaciones, este stop es eh, no sistemático. Es no sistemático porque algo ha ocurrido y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la captura. Eh, una vez que vamos a la captura, eh, lo primero que me fijo es en el, en el algoritmo de gestión que tenemos para hacer una entrada. Eh, ya sabéis que lo primero es tener tendencia, lo segundo es tener nivel o zona y lo tercero es tener una señal de entrada eh, clara. Y de, de primeras, eh, ya me encuentro con que la operación la he hecho sin nivel. vale Porque estoy teniendo en cuenta el nivel de H1 que ya ha sido testeado, con lo cual no es un nivel fresco. Y este estilo de entradas, eh, os comentaba por el chat de Discord, que a mí me han funcionado muy bien antiguamente porque el precio eh, cae con mucha violencia, eh, rebota en el nivel de H1 y cuando vuelve a testeármelo es cuando me deja esfuerzo resultado y puedo hacer el corto, o sea, eh, puedo hacer en este caso el largo, buscando contratendencias uno a uno. En otros momentos o en otra parte de hace un año, por ejemplo, para mí no era un error no sistemático. Yo lo entendía dentro del, del sistema eh, porque me ha funcionado muy bien, pero eh, como os comentaba por Discord, eh, voy a ser más estricto con mis entradas y es, en este caso lo voy a tomar como un error no sistemático. Eh, esta sería la forma de trabajar los stops, ¿vale? Llegar y de una forma visual... Eh, identificar dónde ha estado el error. Por eso, eh, insisto tanto cuando trabajamos las sesiones que las capturas deben de ser claras, ¿vale? Debéis de hacer capturas que eh, tengan el nivel puesto, que tengan, eh, pues eso, las flechas y las, y las líneas bien colocadas para saber qué estábamos pensando en ese momento para hacer la operativa. Y sobre todo, marcar la señal de entrada. Es que hay muchas capturas que luego las abres y como hacemos la captura de forma, el gráfico tan encogido, que no tenemos ni idea por qué entramos. Y entonces ahí ya tenemos un problema al estudiar los números de, de todo el mes, porque no vamos a saber identificar eh, si es una entrada no sistemática o sistemática. Y eso nos va a obligar a abrir la plataforma, buscar el día, mirar eh, si la operación... Eh, por qué era correcta o por qué era incorrecta y eso nos va a hacer perder muchísimo tiempo y os lo garantizo por experiencia que he perdido muchísimo tiempo analizando mis números por no hacer capturas de forma eh, correcta. Así que mi consejo, primero eh, que hagáis una captura de pantalla con las velas en ancho, en vez, de, eh, en vez de que estén encogidas que la hagáis en ancho, que se vea el ancho de cada vela, que marquéis eh, si estamos testeando un nivel, que de dónde procede, si es de nivel de H1, de M5 o de la temporalidad que sea, eh, y la señal de entrada, que pongáis que se trata de esfuerzo resultado, de agresivas de compras, eh, agresivas de ventas o lo que sea, ¿vale? Porque esto, de forma visual, para, para hacer este trabajo que estamos haciendo hoy, es eh, crucial para ir rápido, ¿vale? Si no vais a tardar mucho tiempo en hacer estos análisis. Vale, eh, como venía comentando, esto lo he, lo he puesto como un error no sistemático, pero como en realidad eh, solo he tenido dos stops en todo el mes, este dato va a ser del 50%, ¿vale? No voy a castigarme en exceso porque habiendo salido solamente dos stops en todo el mes, sí que es verdad que han saltado dos stops operando con cuatro contratos, eh, pues sí pero, pero no, me, no es un mes del, del que pueda yo eh, tomar este dato como algo negativo. Lo siguiente es trabajar sobre el equity. Eh, en el equity, este mes, pues eh, a primera vista poco que trabajan en él, porque la curva es eh, muy pronunciada. Estamos viendo desde, el, desde, el primer, desde la primera operación que eh, no hemos llegado a estar en negativo, es una de las cosas que tenemos que ver en el equity. ¿no? Hemos estado en negativo, en qué parámetros por debajo de cero hemos estado, nos ha costado nos ha costado formar la curva, ha habido rangos, los impulsos son eh, claros, los retrocesos son amplios, son estrechos, son ese tipo de cosas que tenemos que ver en el equity. En este caso, lo primero que me voy a fijar de este equity es el impulso alcista que hemos tenido durante casi eh, todo el mes. El mes cerraba aquí, y aproximadamente hasta la última semana o, o las dos últimas semanas, pues hemos estado en una tendencia alcista en la que no hemos fallado ninguna operación. Esto lo primero que me demuestra es que he sido disciplinado con mi operativa, he sido disciplinado con mi trading plan y no ha saltado ningún stop, pues porque me he ceñido a, a mi trading. Ya está. Eh, entonces, lo segundo, lo segundo que tengo que ver es qué ha ocurrido a partir de que el precio llega al punto máximo. Y ya no, no vuelvo a recuperar ese nivel. Estamos viendo que hay un retroceso, se forma un pequeño retroceso que eh, podemos ir a medir en la casilla de, del máximo drawdown, qué es lo que ha ocurrido. Este retroceso supone 700 dólares. ¿vale? Desde el punto máximo, eh, más allá de mitad de mes hasta, hasta que hemos cerrado el mes... Eh, han surgido ciertas operaciones negativas, por medio también ha surgido una positiva, si podéis ver, eh, hay, hay un par de operaciones positivas por aquí que no han conseguido superar este máximo, pero en realidad el, el retroceso, lo que nos va a contar el drawdown es desde el punto máximo hasta el, el punto más bajo, y eso supone 700 dólares de nuestra cuenta, ¿vale? Como comentábamos antes, eh, si no supera más del 10% de nuestro capital, no es un riesgo, así que en mi caso se trata de mi cuenta particular y de mi, y de mi, de mi, de mi cuenta fondeada y está por debajo del 10%, ¿vale? aproximadamente está eh, pues entre un 4 y un 5% de drawdown. Para mí este es un ratio positivo y este equity está reflejando unos datos y una gráfica excelente. vale. Mientras que estemos dentro de, esto, de estos dibujos eh, no hay ningún problema. No sé si alguno habrá visto... El vídeo en el que analizaba mi prueba de evaluación con YouProfit, ahí eh, podíais observar que había ocurrido algo porque teníamos un rango, teníamos un rango por esta parte y hasta que no eh, renové la prueba, esto no volvió a subir. ¿vale? Entonces, en ese caso es cuando ya tenemos que ir a trabajar emocionalmente los stops que han sucedido aquí y me fui a la semana que correspondía esta zona y observé que había un montón de errores no sistemáticos. Y abría las operaciones y me daba cuenta de que estaba cogiendo agresivas de compra, agresivas de venta, sin apoyos de nivel, a favor de la tendencia, en contextos que no eran del todo favorables y era consecuencia de que yo estaba forzándome a, a operar más para llegar a, al objetivo, que solamente me quedaban eh, 200 dólares para llegar al objetivo y, y, y a lo mejor me quedaban eh, una semana para, para renovar la prueba. Eso provocó en mí emocionalmente forzar la operativa y eh, ese rango me estaba diciendo que, que estaba ocurriendo algo en estas semanas que tenía aquí. En este caso, aquí han, han sido dos stops, uno aquí y otro aquí, que han hecho eh, bajar el precio. Ya hemos trabajado los stops y sabemos, por un lado, me voy a poner como objetivo no operar eh, este estilo de entradas que tenemos en la en la parte en la que he marcado no sistemático, y a partir de ahora, estilo de entrada en el que no me deje opción o señal de entrada con esfuerzo-resultado justo antes del nivel, yo ya voy a descartar este tipo de entradas, y para el próximo mes, eh, mi objetivo va a ser dejarlas pasar, ¿vale? Es así como voy a trabajar este error no sistemático. Aquí podemos ver eh, la, la curva y los stops si han sido pronunciados o no han sido pronunciados, si el drawdown ha sido pronunciado o no. De esta forma es más visual detectar si ha habido un problema. ¿vale? habrá meses que a lo mejor encontréis aquí pues, stops que bajan hasta aquí abajo, y wow, eh, pues un stop, una serie de stops consecutivos que te lleven la cuenta a cero, eh, pues a mitad de mes o, o en la tercera semana, ya te estás dando cuenta de que estamos teniendo, ha, ha pasado algo grave. Algo grave que no puede ocurrir en el futuro. Ha habido un día de locura. Normalmente, no ha sido el caso, pero me gusta poner todas las situaciones para que las veáis por si a alguno le ha, le ha ocurrido y seguro que en el futuro, pues, eh, puede que le pase a más de, de, de uno, porque el trading es así, eh, podemos tener un día de locura. El día de locura, es ese día en el que te salta un stop, eh, no aceptas la pérdida y entras al mercado por revancha. Entras al mercado por revancha, intentas recuperar lo perdido, pero es que encima te salta otro stop. Y, y con la mala leche, porque esto es trading y a, nos ha pasado a todos alguna vez, te salta el segundo stop y sigues sin aceptar las dos pérdidas. En ese momento tienes un día de locura, se te cruzan los cables, no sigues tu trading plan y decides hacer otra entrada a los pocos segundos el doble de apalancamiento para recuperar. El stop primero, el stop segundo, y encima, si sale positiva la operación, pues quedar en positivo, ¿no? Y, y de repente te salta el stop con esos dos contratos o el doble apalancamiento que has entrado. Entonces vienes a la gráfica y aquí tienes un desplome en el equity brutal. ¿Vale? Llega a final de mes, tomas las medidas que tienes que tomar, te llevas el disgusto correspondiente, y cuando abres tu, tu Excel a final de mes, pues ves que aquí hay un vacío. Hay un vacío aquí con, con, con esos, ese día de locura que has tenido y te ha dejado la cuenta, eh, pues, este en, el mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Que cierras el mes en positivo. Pero os puedo asegurar que muchos traders, pues, al, esta, esta gráfica es en negativo. O sea, la barra llega hasta aquí abajo, ¿vale? Porque se han cargado todos los beneficios del mes. Y han, han, han puesto en peligro el capital de su cuenta. vale. Incluso los hay que en dos días de locura pues han perdido la cuenta entera. ¿vale? Para esto sirve el equity, para esto sirven las gráficas, saber detectar qué ha pasado en determinado día y ir directamente a trabajar sobre ello. Espero que te haya gustado el contenido de este vídeo. Si eres alumno o exalumno de Armaga FX y quieres formar parte de la trading team o la mentoría grupal, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abajo en la descripción te dejaré un correo electrónico donde puedes escribirnos y pedir información. Si lo deseas, puedes escribirme un comentario también debajo de este vídeo y enseguida te responderemos. Por otro lado, eh, el contenido de este vídeo era un poco largo y he decidido eh, cortarlo. Si os ha gustado el contenido y deseáis que hagamos una segunda parte, eh, trabajaré en ello. Hacedmelo saber abajo en los comentarios eh, y subiremos la segunda parte de esta sesión que, para mi forma de verlo, tiene un contenido súper valioso para que eh, acortéis esa curva de aprendizaje como traders y podáis obtener mejores resultados en el medio-largo plazo. Por otro lado, eh, me voy despidiendo, eh, os voy a dejar eh, dos playlists por aquí para que podáis ver nuestros eh, anteriores vídeos de YouTube y si no estás suscrito al canal, te voy a dejar por aquí el botón para que puedas suscribirte y empieces a formar parte de esta gran comunidad. Sin más, me voy despidiendo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!